Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, Duros de las Apps, a tu canal tutorial. El canal que te trae las mejores aplicaciones, las aplicaciones que están en tendencia y esta vez no será la excepción. Por eso te traigo la increíble actualización de WhatsApp Plus 17.60.1 con nuevos temas, temas geniales, mis duros. Ya sabes que es de suma importancia que te suscribas al canal, ya que nos motivas a buscar y entregarte la mejor información en aplicaciones. antes de todo no se te olvide guardar sus respectivas copias de seguridad para que no pierdas tus datos ok mis amigos empecemos Ok mis amigos estoy dentro de WhatsApp, ya sabes que el link de descarga te lo dejo aquí abajito en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que corres y descargues la última actualización de WhatsApp Plus Mis amigos estoy aquí dentro de, mi, de la interfaz de mi WhatsApp y aquí tengo un tema que está pero pero pero muy genial y vamos a seguir a mostrarte los nuevos temas Lo puedes decir anteriormente Que hay nuevos temas Temas geniales Vamos a irnos a lo aquí Donde está el más Vamos a irnos allí Y aquí en la tienda Que se encuentra en la primera edición Que es como una casita Como una tienda Vamos a darle allí Y vamos aquí a despegar Esta pestaña Donde están los temas Que están geniales Y si ven este Este que tengo activado Es uno de los temas Que son nuevos Vamos a despegar hacia abajo Hasta aquí Aquí aquí, desde aquí empiezan los nuevos temas mis amigos desde esta parte de aquí empiezan los nuevos temas de aquí en adelante, ya estos los conocemos de aquí en adelante vas a poder activar estos temas, de aquí en adelante los temas que quieras los temas que están muy geniales y vamos a activar uno de ellos, vamos a activar por ejemplo mis amigos, puede ser puede ser este que está aquí y vamos a compartir los cinco amigos ya saben que tienen que compartir los 5 amigos o grupos vamos a darle en compartir y vamos a compartir rápidamente, cuatro 3, 4 y 5, vamos aquí en compartir y se compartirá rápidamente y automáticamente va a desplegar la opción de descargar, descargamos y esperamos que descargue, ya sabes mis amigos aquí ha está un botón que dice suscribirte, suscríbete y automáticamente mis amigos si ven se ha aplicado el tema, es un tema que está bueno, muy pero muy genial mis amigos estoy muy feliz pero muy feliz porque estoy enseñándole estos temas que están increíblemente que es increíblemente hermoso, mis amigos. Si entramos a un jab vemos que adentro de ella, atrás, vemos que está el fondo que hemos aplicado. El tema que hemos aplicado automáticamente muestra un fondo allá al final. Si ven, mis amigos, está pero muy genial. Vamos a aplicar otro tema aquí rápidamente. Vamos a irnos aquí. Y aplicamos, pues, el, es, vamos a un rápidamente aquí. Vamos a quitar. Eh, quitemos este, por ejemplo, y aquí, aquí pues, vengamos aquí cuatro es 4, 5 y compartimos y descargamos mis amigos y hey, mis amigos, dale me gusta al video para que nos motives a entregarte la mejor información en aplicaciones Suscríbete al canal Y ven hey, mis amigos están pero muy geniales estos temas, no tengo mucho de qué hablar porque las funciones son las mismas Son parecidas a la versión anterior, son las mismitas mis amigos Los temas son los que tienes que correr a descargarlos y aplicarlos que están pero muy pero muy genial mis amigos hemos llegado al final del video. Ya sabes, suscríbete, den la campanita para que no te un tipo de contenido que esté subiendo a tu canal favorito. Y dale me gusta y comenta aquí abajito. Nos vemos en un próximo video mis amigos. Chao, chao.